a presentar a Genova muy especial porque ha sido la que me ha acompañado en mi investigación los últimos cinco años, aunque parezca me mentira, y bueno, eh, creo que el título de la charla lo dice todo y ella va a contar un poco con los, las dificultades que se encontraban también. Pues muchísimas gracias a todos por venir, ya por contar conmigo en esta actividad que creo que es fundamental bueno, para que veáis. Algunas de las diferentes opciones que tenéis cuando acabáis la carrera y sobre todo este último año, que seguro que es cuando estáis un poquito más perdidos. Y también muchísimas gracias al CRAI por las instalaciones y la oportunidad de celebrar la primera parte de las jornadas aquí. Y bueno, sobre todo a Maya por lo que ha dicho, por eh, confiar en mí cuando yo fui a buscarla para iniciarme en esto y seguirme durante todos estos años. Me un momentito. Y bueno... Como bien ha dicho Maya, yo hice el grado en Biología aquí en la Facultad y después decidí quedarme por aquí, no irme muy lejos, y hacer el máster de Fisiología y Neurociencia de la Universidad de Sevilla. Y bueno, pues actualmente disfruto de un contrato de personal técnico de apoyo del Ministerio y estoy trabajando en el grupo de Fisiología y Plasticidad Neuronal de Ángel Pastor, que pertenece al Departamento de Fisiología del Edificio Verde de aquí de la Facultad. Y bueno, a mí desde el principio me llamó muchísimo la atención la investigación y siempre me quería dedicar a ello, pero bueno, mi nota no era brillante, ya sea porque sacaba buenas notas en las asignaturas que realmente me gustaban o las que se me daban bien, mientras que otras no, no, no nos gustan tanto, porque todo el mundo piensa que al biólogo le gustan todas las ramas y que ahora no siempre nos tira, nos tira más una parte que otra. Y bueno, yo quería dedicarme a la investigación, no tenía una nota brillante, pero yo quería intentarlo. Y el camino que yo pensaba que podía ser un poco más rápido y directo para dedicarme a la ciencia pues se convirtió en un camino un poco más con una serie de obstáculos, pero bueno, que todos si queréis y le echáis ganas seguro que podéis conseguir sobrepasarlos y dedicaros a lo que os guste y en mi caso era por lo menos intentar y no quedarme con la finita de lo que era iniciarme la investigación. Y bueno, como sé muchos de ustedes están en cuarto, no sé si habrá gente también de otros cursos y demás, pero una buena forma de dedicarte a la investigación pues, es realizar tu trabajo de fin de grado de experimentación. Sé que estás es un cuarto, que muchos de estaréis matriculados, pero para los que no, yo, por ejemplo, no acabé la carrera en cuatro años, la acabé en cinco años, y fue en mi quinto año donde di el paso, al paso a poderme iniciar en lo que era la investigación. Pues, ¿cómo podéis hacer un trabajo de fin de grado en experimentación? Bueno, pues sabéis que... Uy, perdona. Que hay diferentes departamentos aquí en la facultad, ya si os gusta la parte de os vaya a los departamentos de microbiología, etcétera, o si os gusta más la parte de campo, podéis ir a la zona de botánica o zoología. Pero no solo están esos departamentos, también podéis hacer trabajos de fin de grado en farmacia colaborando con los profesores de allí, o en otros sitios como, el, por ejemplo, yo que me he metido a la rama de biomedicina, podéis ir al Instituto de Biomedicina de la Virgen de Rocío, donde hay un montón de grupos de investigación de distintos departamentos, donde también podéis dar paso e iniciaros en ellos. Y bueno, ¿cómo puedo hacerlo? Pues el trabajo de fin de grado experimental no solo son los que se ofertan en las listas, hay muchas posibilidades de hacer un trabajo de fin de grado experimental propuesto o bibliográfico también puede ser propuesto. Por ejemplo, podemos ser alumnos internos, ya os digo yo, yo entré de alumno interno interna en mi quinto año, así que todavía los que nos habéis matriculado, que sepáis que tenéis esa oportunidad, solo queréis, tenéis que quererlo y por lo menos intentarlo. Y bueno, entráis de alumnos internos en un departamento, sabéis que se ofertan durante los meses de octubre y noviembre, yo entré en octubre y noviembre desde mi último año, y bueno, hay veces que es el tutor el que te, pues, te propone un tema que tú puedes realizar de su investigación para llevarla a cabo en tu trabajo de fin de grado, o si a ti te gusta lo que estás haciendo en el departamento, de las técnicas y la línea que siguen, pues tú mismo se lo puedes proponer al tutor o tutora. Por otro lado, usarlos de la lista de los trabajos de fin de grado. Por desgracia, ya son pocos los trabajos de fin de grado experimentales que se ofertan. El último año es mucha carga, no solo del alumno, sino también del tutor. Y, quiero o no, por desgracia, se están buscando cada vez menos. Pero si veis que os interesa algo, por intentarlo, el no ya los tenéis. Lo único que tenéis que ver es si que a lo mejor lo conseguís y la respuesta positiva. Y también están los trabajos de fin de grado propuestos. Yo, por ejemplo, tengo una compañera de mi grado que hizo prácticas en una depuradora de agua, le gustó lo que estaba haciendo en la depuradora de agua, se buscó un tutor aquí en la facultad que trabajaba con algo parecido o entendía del tema, y ella hizo su trabajo de fin de grado gracias a las prácticas extracurriculares que hizo en una empresa. Y bueno, y no menos importante también están los trabajos bibliográficos. Me gustaría deciros que los trabajos bibliográficos no son solo los de las listas los que salen ofertados, Ustedes mismos también podéis proponer un tema, porque yo que sé, ya que estén haciendo una carrera que supuestamente os gusta, hacer un trabajo de fin de grado es algo que realmente os gusta porque os va a parecer muchísimo más fácil pues, leer bibliografía y un tema de que es de vuestro interés y no solo tenéis la oportunidad de elegir el que os vende de botánica si no te gusta de botánica vea a un profesor y proponerle hacer un trabajo relacionado con su tema que seguro que hay un montón de grupos aquí de algo que os gusta y bueno, que no perdáis la oportunidad de proponerlo y... En mi caso, yo lo hice medio como alumno interno, medio como no, ya después contaré un poquito cómo. Y aquí os muestro un poquito los números de algunos compañeros a los que le he preguntado de mi promoción de qué hicieron en su momento. Como veis, la gran mayoría hace bibliográfico, ya sea por el miedo de buscarse un profesor, un tutor, para proponerle un tema de investigación o incluso se espera a que le den uno de la lista y si no les gusta la zoología, pues al final se quedan con el trabajo porque al final es el... La forma más cómoda de conseguir matricularte y de sacarte de trabajo de fin de grado. Y bueno, como os he comentado, también hay otras opciones. Las alumnos internos somos la mayoría de mi promoción como lo hicimos experimental, pero otros consiguieron los de las listas de trabajos de fin de grado. Y por otro lado, pues algunos, como mi compañera esta que os comentado, consiguió proponer uno gracias a sus prácticas extracurriculares Y bueno, os voy a contaros un poquito cómo fue mi procedimiento. Yo no acabé la carrera en mi cuarto año, no sé cómo estarán las cosas ahora, pero en mi, en mi promoción no te podías matricular del trabajo de cine grado teniendo una troncal. Creo que eso ya lo han cambiado y con una ya se te pueden matricular. Y bueno, yo tenía dos opciones. Yo aprobé la troncal en diciembre y o me matriculaba ampliando matrícula de algunos de los trabajos que quedaban, o esperaba un año y decidía, bueno, yo voy a intentarlo. Y yo pues ya había tenido varios no durante los, los años previos intentando entrar a algún en departamento pero bueno, conocí a Maya eh, la asignatura de etología, me gustaba mucho como docente. Busqué en internet, en la página web de la Universidad de Sevilla, podéis ver el, a lo que se han dedicado los profesores en los últimos años de su carrera investigadora. Y bueno, yo lo intenté, pero ¿qué es lo que hice? Intentarlo bastante pronto. Yo fue en mayo de mi cuarto año cuando fui a hablar con ella y le dije, mira Maya, el año que viene he decidido coger tres asignaturas que me quedan y dedicarle al 100% a un trabajo de fin de grado experimental porque yo lo que tengo ganas de hacer un trabajo de 100 de grado experimental. Ella en ese momento no me conocía y me digo, bueno, eso es muy pronto todavía, yo no sé qué planes voy a tener, tengo trabajos de fin de grado todavía de este año y de máster, así que si quieres, ven al laboratorio y aprende a hacer las técnicas que hacemos y va viendo si te gusta, porque tú puedes decir, me gusta algo, pero hasta que no lo pruebas, realmente no sabes si te va a gustar. Y bueno, ella me propuso, como el verano estaba cerca, y al a eh, ir durante el verano al departamento a hacer experimentos relacionados con el trabajo de fin de máster de otra compañera. Y bueno... Lo que creo que es muy importante, una vez que buscas algo que te gusta y que realmente te apasiona, pues muéstrale interés, muestra muéstrale a ese tutor y a su tutora que tú realmente vales para él y que por lo menos quieres intentarlo. Y en ese momento pues Maya me dijo, bueno pues podemos intentar hacer un trabajo de fin de grado bibliográfico, pero de esto que estamos haciendo, pues digo, mira, por lo menos es de algo que creo que me va a ser mucho más, me va a compensar mucho más que hacer un trabajo de otra línea que no me gustaba. Y bueno, después de mi esfuerzo y de que dediqué todo ese tiempo a aprender y de que quería conseguir algo más, pues ya cuando empezó mi quinto año, en el mes de octubre, cuando se ofertaban las plazas, me comentó si quería ser eh, alumna interna y seguir con la línea de investigación del trabajo de CineMaster y hacer mi trabajo de cine de experimentación. Aquí con lo que os quiero decir que no tenéis que ir solo y de buscar a un profesor y decirle, oye, me gusta esto, y que te diga así, sino que tenéis que mostrar interés, tenéis que intentar un poco luchar por lo que os gusta, porque de verdad hay veces que es complicado, pero otras veces de verdad que se consiguen los objetivos que buscamos y realmente merece la pena. Y bueno, pues después de eso vinieron muchos meses de trabajo, un trabajo de, fin de grado experimental son muchos meses, en concreto nueve meses fue el mío, en el que tienes que escribir introducción, leer toda la bibliografía de lo que hay ya realizado respecto a la línea de investigación que vas a realizar. Eh, plantearte los objetivos porque tienes que plantearte unos objetivos a los que llegar antes de presentar tu trabajo de fin de grado contrastar datos con la bibliografía hacer estadísticas montar figuras recopilar todos los datos y después escribir tus memorias montar tu discusión para defenderla frente al tribunal que va a ser al final el que va a dictaminar la nota que vas a tener al final de ello Y bueno. Con esto quiero deciros que aparte de estas mujeres de de trabajo, esto realmente, por lo menos a mí me mereció la pena, porque personalmente eh, tratas con expertos de la materia, por ejemplo, si a ti te gusta la microbiología, pues tratar con gente que sabe acerca de ello también te enriquece a ti. Eh, Ganar tu eh, aprendes un montón de técnicas, en mi caso, moleculares, dipsológicas, etc. Y ganas experiencia que después pues, la puedes plasmar en tu currículum y quieras o no, esto es el trabajo de fin de grado, después si buscas un trabajo de fin de máster. Y ya y si quieres hacer un trabajo de fin de grado de máster experimental, pues eso también te lo a la hora que te selecciones para ello. Y te implicas en cosas que piensas, yo como voy a llevar adelante, por ejemplo, yo que trabajo con Cultivo un Cultivo por mí sola, pues al final aprendes a implicarte en ello y te dejan implicarte también, que es muy importante. <coughs> y por último, aprendes a discutir los resultados. Una vez que tienes todos los resultados de tu trabajo, tienes que sentarte, escribir esa discusión, leer bibliografía para ver qué sentido tienen <coughs> los resultados y quiero no defenderlo de la mejor forma frente a tu tribunal. Y otra cosa que es muy importante es que descubres si realmente te quieres dedicar a esto y ya, bueno, cuando acabas la carrera, pues si no te ha gustado la experiencia, bueno, sacas beneficio de ella a través de que lo puedes plasmar en tu currículum, pero si no te gusta puedes buscar otra rama que sea distinta a la de la ciencia. Y bueno, con esta gráfica, que es la misma anterior, quiero mostraros, yo les volví a preguntar a mis compañeros a los que te había comentado qué tipo de trabajo hicieron, que si lo volverían a repetir. Y solo en el caso de los que hicieron el trabajo de fin de grado experimental, todos me comentaron que a pesar del sacrificio y el esfuerzo que, le, que tuvieron que realizar durante su trabajo, lo repetirían sin dudarlo. De hecho, tengo aquí una compañera presente, que ella fue una de las que me dijo que lo repetiría también. En cambio los bibliográficos, no todo el mundo, ya yo creo que esto he es más bien porque no todo el mundo buscó un trabajo bibliográfico que le gustaba, sino que se esperaba que le tocara desde la lista. Y eso al fin y al cabo, pues, si has hecho trabajo de algo que no te gustó, pues a lo mejor no repetirías, repetirías otra vez la experiencia. Así que yo aquí lo que quiero intentar decir es que si queréis hacer algo que os gusta, pues buscarlo porque tenéis un montón de profesores que seguro que están dispuestos a ir. Y bueno, después de eso de todos los experimentos durante esos meses de trabajo, no solo de experimentos, tienes que escribir durante tu, los experimentos, la metodología, la introducción, pues lo que fue mi trabajo de fin de grado que se tituló Aislamiento y cultivo de progenitores miogénicos procedentes de los músculos extraculares por la técnica de presentado, cuantificación y caracterización por inmunocitoquímica. Os puede sonar un poco extraño, pero voy a intentar explicaroslo de la forma más sencilla para que todos lo entendáis bien, ¿vale? Bueno, pues mi trabajo se centra en un grupo altamente especializado de músculos esqueléticos como son los músculos extraculares. Estos músculos están formados por tres pares de músculos que se sitúan alrededor del globo ocular y que permiten su movimiento. Bueno, pues estos parecen ser que son muy peculiares porque tienen diferencias fisiológicas, anatómicas y moleculares cuando se comparan con otros músculos esqueléticos, como son los del tronco o los de las extremidades. Pero, sin embargo, están formados por las mismas estructuras básicas denominadas miofibras, que son células multinucleadas. Podéis ver aquí los distintos puntos que corresponden a los núcleos de la célula. Y en su interior, pues contienen el aparato contrasting de la célula, que es el que va a permitir afinar al músculo contraerse. Bueno, pues estas células aquí pueden tener adheridas a sus paredes una población de células, las células satélite, que es la célula madre del músculo esquelético, la cual se va a encargar del crecimiento y regeneración de daños musculares en el adulto y además también lleva a cabo el mantenimiento de la población de células madre. Bueno, pues hablando de las células generales del músculo esquelético, las células satélite de todos los músculos esqueléticos van a expresar una serie de factores que van a regular la formación del músculo. Y estos factores se llaman NMRI. Os voy a explicar esto un poquito. Cuando el músculo se le produce una lesión, ya sea por un desgarre que tienes en el gimnasio o alguna actividad ya de forma cotidiana, a estas células le llegan las señales y son capaces de pasar de un estado quiesente de inactivación a un estado de activación. Y este de aquí se caracteriza por expresar un marcador que es pax 7 bueno, pues cuando las células se activan, van a empezar a proliferar y van a empezar a formar los primeros mioblastos, que son los precursores que formarán finalmente las fibras musculares. Y estas se caracterizan por, por la presión de otro marcador, que en este caso es miodético. Bueno, pues a continuación se expresarán otras series de marcadores que son bien miogeninas, que es característico de la formación de los primeros miotubos, que se producen cuando los mioblastos proliferan y se unen unos a otros. Y como podéis ver aquí, aquí tenemos células satélites también adheridas. ¿Y esto por qué? Pues porque la célula satélite es capaz de pasar de un estado de activación a uno y el otra vez, porque si tú tienes un daño más adelante, tienes que reparar también ese daño. Por lo tanto, otra función importante es mantener esa población de células para daños futuros que se puedan producir. Y por último, pues se va a producir la expresión de otros marcadores relacionados con la contracción muscular, produciéndose con ello pues la maduración del músculo. Bueno, pues los músculos vectaculares también presentan otras peculiaridades y es que no se ven afectados por ciertas enfermedades como la como la distrofia muscular de Duchenne y de Becker, la ELA o el envejecimiento. Y parece ser que no se pueden afectados por las características excepcionales que presentan sus células satélites, las cuales están en una continua activación y tienen una mayor tasa de proliferación y renovación in vitro. Por lo tanto, a lo mejor las células satélites de estos músculos son diferentes a las de resto de músculos esqueléticos que tenemos en el cuerpo. Y además, estas características se mantienen en modelos animales. Por ejemplo, en este caso tenemos distintos cortes histológicos del modelo de la oristrófia muscular de Duchenne del ratón. Y en el caso de los músculos extrapolares, podemos ver puntitos de color morado que se sitúan alrededor de las fibras Y esto es característico de la fibra sana. Mientras que si observamos los otros ejemplos que son otros músculos, otros músculos esqueléticos, que si sí se ven afectados por esta enfermedad, los núcleos se, pueden, se sitúan en muchos casos en el centro de la fibra, que es característico de las células satélites que han entrado en activación e intentan reparar el daño que se está produciendo en las fibras musculares. Bueno, pues después de leer mucha bibliografía y vaya a comentarme acerca de los papers que se habían publicado recientemente, había muchos estudios que intentaban utilizar las células de los músculos esqueléticos del tronco y las actividades para hacer uso en terapia celular. Pero ¿qué pasa? Que el éxito que se obtenía era muy reducido. Por ejemplo, si tenemos un músculo lesionado e implantamos 10, 100 células, solo 5 eran las que eran capaces de reparar ese daño. Y si tener un daño que es continuo, con 5 células, no puedes reparar el daño que se ha producido anteriormente y el que viene después. Por lo tanto, habría que pensar en otra fuente de células satélite para su uso en terapia celular. Y en este caso, a lo mejor, las características especiales que tienen las de los músculos extraculares podrían convertir, convertirlas en un mejor candidato para su uso en terapia celular. Y bueno, pues a partir de esto, el interés de mi trabajo fue buscar un método de aislamiento para conseguir estas células. Y en este caso, la técnica empleada fue la técnica de presembrado. Y respecto a los materiales y métodos que empleamos en el trabajo, en primer lugar, lo que realizábamos era la disección de esos músculos. Me gustaría eh, comentaros que esta técnica sí se ha utilizado con un montón de músculos esqueléticos, pero nunca se ha sido utilizado con estos músculos. Y estos son de un tamaño como un grano de arroz. Por lo tanto, no sabíamos si iba a funcionar, si vamos a obtener células y, si, sobre todo, si vamos a tener células suficientes para hacer un estudio posterior. Bueno, pues en primer lugar, lo que realizábamos era la extracción de estos músculos y posteriormente realizábamos una digestión mecánica manualmente con la pipetas y, y enzimáticas porque lo que tenemos que hacer en primer lugar es romper esas fibras y que las células salgan al exterior. Pues cuando realizamos la digestión, después de esto, se produce una, la, tenemos que filtrar la muestra y centrifugarla para conseguir una suspensión de células. Como podéis ver aquí, aquí tenemos distintos tipos celulares. Por un lado tenemos fibroblastos, que no son células de nuestro interés, pero por otro lado sí si están las células que van a estar implicadas en la formación de ese músculo que son las que nosotros queremos. Pues bueno, esta sustención celular de aquí la sembramos en primer lugar en una placa denominada placa de presiembra 1 o PP1 que la denominamos nosotras, la cual es éxedric y no tiene ningún tipo de tratamiento. ¿Y por qué no tiene ningún tipo de tratamiento? Porque lo que nosotros queremos hacer es sembrar ahí nuestras células y que las que tienen mayor capacidad adherente, que en este caso son los fibroblastos que no nos interesan, queden pegados a esa placa. Mientras que los progenitores miogénicos que tienen menor capacidad adherente, quedan en flotación en la, en la superficie de la placa. Y son estas las que recogemos tras dos horas y las resembramos en una nueva placa denominada PP2 o Pase 2. Y a partir de entonces lo que vamos a hacer es recoger la suspensión celular de las células que nos han adherido e ir a la en distintos pasos hasta llegar al Pase C. Por lo tanto, al final lo que, voy ir, uh, lo que voy a conseguir es enriquecer la muestra en esas células que son de mi interés, que en este caso son los progenitores miogénicos, tiempo también voy a ir pasando una menor cantidad de células. Bueno, pues tras esto como teníamos que tenemos cultivos, tenemos que hacer un seguimiento de las células que vamos obteniendo para ver la proliferación, la disposición, la, dif la diferenciación de los distintos tipos celulares. Pero por otro lado, yo quiero ver si las células que he conseguido son las de mi interés. Por lo tanto, en primer lugar, lo que hacemos es realizar técnicas moleculares como, la es, como es la inmunocitoquímica, la cual me va a permitir identificar las células que yo quiero, bueno, las células que yo tengo para ver si son realmente los progenitores miogénicos de nuestro estudio. Y para ello lo que hacemos es incubar la muestra con unos anticuerpos, en este caso, anticuerpos de, la, de los marcadores que os comenté anteriormente, en la imagen donde se veía toda la diferenciación de las células, y lo que nos va a permitir fue, pues será identificar si hemos conseguido las células de nuestro estudio. Y bueno, respecto a los resultados que conseguimos, en esta figuras de aquí os muestro distintas etapas de, del cultivo. En primer lugar, en la figura tenemos las células de explotación recién sembradas. Como veis, no se quedan pegadas a la placa, sino que cuando se pegan adquieren esta disposición cuando empiezan a diferenciarse. Y por lo tanto, empezaron a proliferar después e incluso llegaron a formar Mío tubo, que si recordáis bien os dije que ya era a partir de entonces cuando se empezaban a expresar las proteínas o los marcadores relacionados con la contracción muscular. Pues bueno, cuando nosotros dejábamos este, eh, esta placa proliferar durante unos 15 días aproximadamente, veíamos lo siguiente datos. A proliferar el cultivo, van a, a, ¿sí? van a empezar a empezar esos marcadores relacionados con la contracción muscular y al final, como la función del músculo es contraerse, pues nuestras células en cultivo también llegaban a contraerse cuando estaban bastante días en proliferación. lo que no sé si se acaba y puedo pasar así. Aquí muestro distintas partes, distintos cultivos, donde se ve precisamente los miotubos contra hechos, por ejemplo aquí se está contraendo este, no se ve muy bien aquí la definición, pero todo esto de aquí se pueden apreciar los núcleos que están a lo largo de todas las fibras, como los que visteis en la imagen que está dibujada que mostré anteriormente, porque son células multinucleadas y van a tener núcleos a lo largo de toda la fibra. Y aquí tenemos también otro ejemplo que se ve que se mueve muchísimo más que los anteriores, incluso la fibra también empieza a contraerse. y bueno, sabíamos que se llamaban los miotubos, por lo tanto lo más seguro es que habíamos conseguido eh, cultivar progenitores miogénicos, pero teníamos que confirmarlo haciendo técnicas moleculares como es el caso de la inmunocitoquímica. y aquí no sé si se ve muy bien, tenemos células de distintos colores porque expresan los distintos marcadores con las que lo incubamos, y como podéis ver la gran mayoría aquí son de los colores de los marcadores correspondientes a la formación del músculo los que van a expresar estas células mientras se va a formar el músculo y bueno, en segundo lugar, os comenté que queríamos ver cuánto... bueno, teníamos los cultivos y yo quiero ver cuántas células miogénicas tengo. Pues lo que hicimos fue un estudio eh, cuantitativo para calcular el porcentaje de células positivas para el marcador PAC7, que era el de las células estaban en el estado quiescente o de proliferación. Y esto lo tuvimos que hacer para los distintos fases que tuvimos en el cultivo. Y obtuvimos diferencias significativas a partir del pase 2, Viendo a partir del pase de 3 el número de células miogénicas significativamente mayor. Además, esto puede verse también en estas dos imágenes de aquí, siendo A del pase 2, donde hay menos cantidad de células con el núcleo más oscuro, mientras que en el pase B tenemos células con el núcleo, eh, con, tenemos mayor cantidad de células con el núcleo oscuro, porque es donde se expresa el marcador de la línea miogénica. Y bueno, también os comenté que lo que hacíamos era recoger la supresión celular e irla plantando en distintas placas. Yo lo que voy a hacer al final es sembrando menor cantidad de células cuanto más, más cerca al pase 6. Y como se puede observar aquí en esta gráfica, las barras de color transparente nos muestran que a partir del pase 3 el número de células fue significativamente menor. Por lo tanto, ¿de qué me vale enriquecer la muestra en progenitores miogénicos si al final lo que voy a conseguir son pocas células que no me sirven para hacer un estudio posterior? Con lo que podríamos concluir y lo que concluimos con este resultado de mi trabajo fue que a lo mejor podríamos aportar el protocolo hasta el pase 3, donde obtenemos una gran cantidad de células que sí podríamos utilizarlas en estudios posteriores de implantes por ejemplo celulares, ya que al hacer el estudio de las células de este pase obtuvimos una, una cantidad aproximadamente de un 80% de células miogénicas. Y bueno, por lo tanto, las conclusiones que saqué de mi trabajo, que defendí durante de mi tribunal, fue pues, que la técnica era esta para estos músculos, no se había mirado nunca si estos músculos eran viables para realizar esta técnica de presembrado, que a lo mejor podríamos reducir re el protocolo hasta el pase 3, teníamos que comprobar qué es lo que ocurría si aportábamos en el protocolo, y después que a lo mejor el número de células obtenidas en ese pase, pues nos permitía hacer, hacer, nos permitía hacer estudios posteriores de terapia celular o de lesiones en músculo. Y bueno, una vez que presenté mi trabajo de fin de grado, vino. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues en primer lugar yo vi que realmente me gustaba este mundillo, que a la parte de... Que me, había... que me había merecido la pena tantos o sacrificios y tantos meses de trabajo, y que me gustaba, porque yo creo que es una de las cosas que tienes que sacar en claro una vez que haces un trabajo de fin de grado. Si realmente te quieres dedicar a la ciencia, porque es un camino un poco difícil y complicado, pero si queréis hacerlo, pues intentarlo y aparte, pues Maya no, me motivó un poco y me dijo, por lo menos vamos a presentar este trabajo en un congreso y te sirve también para plasmarlo en tu currículum y demás. Y bueno, pues llevé mi trabajo de fin de grado a un congreso que había en Granada, de la Sociedad Española de Neurociencia <coughs> y deciros que pues, si tenéis la oportunidad de hacer un trabajo de fin de grado y veis que hay un congreso cerca de donde vivís y demás, y podéis asistir y presentar vuestro trabajo, pues eso que enriquece una barbaridad, porque conocéis a gente que hace cosas parecidas a ustedes, o incluso si tenéis duda en algo, os la pueden resolver. Yo he ido con compañeros a congresos, tenían problemas con técnica y han descubierto que allí había gente que trabajaba a lo mejor con la misma proteína, el mismo marcador, y ellos sí conseguían realizar su experimento. Por lo tanto, te enriqueces, porque das vas a conocer tu trabajo a la comunidad científica, y al mismo tiempo te puedes enriquecer de lo que llevan dentro de la gente, ya sea en las presentaciones o en los posts y puedes sacarte también provecho de ello. Y bueno, pues yo ya, como quería dedicarme a esto, pues venía la opción de ¿qué máster hago? Pues no sé cómo estaréis de... de no sé cuándo sabréis del tema de los máster Yo os voy a explicar un poquito, por si estáis un poquito perdidos, para que sepáis las distintas opciones que tenéis. Y bueno, en primer lugar están los títulos oficiales de las, de las distintas universidades, ya no solo en Sevilla, en cualquier universidad de España hay títulos oficiales. Y después también está el caso de las Erasmus Mundus, que son unos másteres que tú puedes hacer en distintas ciudades de, de Europa. Se piden por becas, pero si os interesa el tema de iros fuera y probar, estas becas están bastante bien porque además te costean y creo que incluso te dan una cuota mensual para que tú puedas vivir en la ciudad donde estés. Bueno, y por último están los másteres oficiales. Que son aquellos que no te permiten hacer estudios de doctorado, son más enfocados a las empresas y son másteres mucho más mucho más específicos. Así que si estás interesado en hacer el doctorado y realizar después a lo mejor vuestra carrera científica, pues tendrías que, tendría que hacer un, un máster oficial y no un máster propio, como son los que también ofertan un montón las universidades. Y bueno, aparte de esto, tenéis infinitas opciones. Yo sé de compañeros que no cerraron expedientes, se buscaron en sus últimos años unas prácticas Erasmus y se fueron a otra parte de Europa a ver si realmente, por ejemplo, si se dedicas a la microbiología, a ver si realmente te gusta la microbiología y cómo es el trabajar en una empresa relacionada con ellos. Y lo único es que para hacer esto no podéis cerrar expedientes pero no pasa nada, ustedes acabáis vuestra asignatura, no cerráis el expediente, os vais de beca Erasmus y después becaramos de práctica para realizar prácticas en empresas o laboratorios de investigación, te valen los mismos. Y bueno, después ya decides cuándo volverte, si te puedes quedar allí o ya cuando cierras el expediente. También hay unas becas parecidas del Santander, pero en este caso son por Sudamérica, que es lo mismo, buscar tu sitio donde realizar prácticas en el extranjero sin haber cerrado el expediente. Es el único requisito creo que te piden así más específico. Bueno, y en el caso del aramos práctica, me parece que a lo mejor el inglés también te lo podrían pedir el B1, pero si vais a acabar la carrera en breve, sabéis que el B1 lo tenéis que tener fresco. Y bueno, estas dos opciones serían a las que podemos acceder cualquiera, da, tenga las notas que tenga, puedes acceder porque al fin y al cabo tú eres el que te tienes que buscar la empresa. Yo no me quedaría solo con las ofertas que da la universidad porque son poquitas y al fin y al cabo ahí te tienes que enfrentar a un montón de gente porque todo el mundo echaría esa oferta. Buscar un sitio fuera, contactar con la gente y decirle que estoy interesado porque quiera o no las empresas también se enriquecen de tener personas que hacen el amor prácticas, ya sea en sus laboratorios o en sus empresas. Y bueno, si tenéis muy buena nota y tenéis un buen expediente y queréis iniciar la investigación, hay otro tipo de becas que sí terminan el expediente académico, que son las becas de iniciativa a la investigación, ya sean las, la la, sí, las de la Universidad de Sevilla o las de la Universidad de Sevilla o las al ministerio. Pero de nuevo, deciros que estas no son las únicas opciones, tenéis un montón de oportunidades, lo único que tenéis que hacer es coger el ordenador, buscarla y el buscador de Google os hará un montón de respuestas porque tenéis... Las AE Intro, que son asociadas al CCI, de la Fundación Cámara, las de Fara, las de Algo, un montón de opciones que después pues, te permiten probar distintas oportunidades. bueno, yo después de hacer este estudio que hice en mi momento, pues me decanté por quedarme aquí, me había gustado lo que había hecho en mi trabajo de fin de grado. Y quería continuarlo y realizar mi trabajo de fin de máster haciendo, haciéndolo en el Máster de Fisiología de Neurociencia, que fue al que me matriculé. Y bueno, me quedé en el mismo departamento y continué mi línea de investigación. Y después de varios meses también de trabajo, otra vez es lo mismo, bastantes meses de trabajo que tienes que compaginar, yo en ese caso sí lo compaginé con todas las asignaturas del máster, y bueno, tras escribir la memoria, en este caso, mi trabajo estuvo dirigido tanto por María como por otra profesora, también colaboré con otras técnicas que se hacen en el departamento y a raíz de, de esos meses de trabajo, pues nació mi trabajo de fin de máster, que fue caracterización de progenitores biogénicos para su uso en terapia celular de enfermedades del músculo esquelético. Y bueno, como introducción un poquito, eh, os comenté que nosotros previamente hacemos el protocolo largo, llegábamos a todos los días que constituían este protocolo, que era hasta el pase 6. Pues en mi trabajo de fin de máster lo que queríamos ver, qué ocurriría si no había los pasos posteriores y nos quedábamos solos en el pase 3. A ver si obteníamos mayor cantidad de células o por tener más células no salen el objetivo queríamos que ver qué es lo que pasaba antes de decidir que el pase 3 y cortar el protocolo hasta ahí era lo más adecuado. Y aparte, también quisimos coger otro modelo, que es otro músculo esquelético, que es el extensor que es un músculo que se encuentra en la pata de la rata, que sí se había afectado por estas enfermedades que os comenté anteriormente. Y bueno, pues lo que hicimos fue cultivar también este centro y posteriormente hacer un estudio de la expresión de las neurotrofinas, que son unas proteínas esenciales durante el desarrollo embrionario, pero parece ser que también están muy vinculadas con la regeneración muscular y con la, con la regulación de la miogénesis. Y las neurotrofinas que estudiamos fueron BDNF, NGF y nt 3 y en primer lugar en los resultados mostraron que obtuvimos células tanto de los músculos extraculares, eso ya lo habíamos comprobado en mi trabajo de fin de, de grado como en las procedentes del músculo de la pata. Pero en este caso podéis observar que hay una clara diferencia de densidad celular. Por lo tanto a lo mejor puede ser que las células procedentes de los músculos extraculares sean más capaces de multiplicarse y de proliferar cuando están en cultivo frente a las de otros músculos como en este caso el músculo de la pata. Y bueno, como nuestro principal objetivo era ver qué pasaba con el protocolo anterior respecto al que habíamos hecho ahora, en las barras de color gris claro podéis observar el primer protocolo, que es cuando se llegaba desde el fase 2 hasta el 6, y en las barras de color gris oscuro, que es lo que ocurría cuando se nos quedábamos en el fase 3. Y podéis observar que hay diferencias significativas en el número de células. Es decir, cuando cortábamos el protocolo obteníamos mayor cantidad de células y una vez que las analizábamos, veíamos que también teníamos mayor cantidad de células para por lo que si acortábamos el cultivo a la mitad, ahorrábamos en tiempo, en materiales y al mismo tiempo ganábamos a la hora de conseguir mayor cantidad de células para posteriores de estudios que nos interesábamos hacer de implante de estas células en músculos lesionados. Y bueno, aparte, aquí os muestro una gráfica donde se ven los resultados de la presión de estas neurotrofinas que os comenté anteriormente en las células procedentes de los dos músculos. Y aquí tenemos una rayitas discontinuas donde se ve la cantidad que tenemos en las células procedentes de los músculos extraoculares, mientras que las barras de colores son las que se observan, las rayitas discontinuas, en el músculo de la pata. Y hay una clara diferencia en la presión de estas neurotrofinas por lo que a lo mejor esta mayor expresión de estas neurotrofinas en las células de los músculos estaculares pues podrían darles un papel protector frente a estas enfermedades o incluso promover que se proliferen mucho más rápido. Y nada, las conclusiones que sacamos del trabajo fue que entonces eh, al optimizar la técnica y acortarla hasta la fase 3 obtenemos una mayor cantidad de células y por lo tanto también de progenitores miogénicos cuando hicimos el estudio que había mayor expresión de las neurotrofina en la célula de los músculos extraculares y por último, que a lo mejor las células de los músculos extraculares, ya que tienen mayor expresión de estas neurotrofina, podrían ser un buen candidato para su uso en terapia celular en experimentos posteriores que hiciéramos en el laboratorio. Y bueno, después de todo este trabajo, vino de nuevo el ahora qué es, qué hago, pido becas, no tengo notas para pedir becas, qué tipo de oportunidades puedo tener para seguir dedicándome a esto, y por lo menos conseguir un contrato que me permita un poco también mantenerme. Y como yo ya había dado exacto a dedicarme a esto, me daba igual lo de la nota y demás, pues me puse a echar becas. Becas aquí, becas fuera, en otros grupos de investigación, ya no solo en el que está, porque a lo mejor, por mucho que lo quieras, no te puedes quedar dentro de tu departamento, lo puedes intentar también en otros grupos de investigación, ya sea a nivel español o a nivel de Europa o donde queráis. Y bueno. Eh, antes de esto, tienes que preparar un montón de documentación para los que vaya a cerrar el este y y de hacer este año, recordaros que la documentación para todo tipo de cosas que quieras hacer después, máster, eh, prácticas, etc., es muy importante. Cuando cerráis el os dan el título, pero también podéis solicitar un certificado de nota que es de pago. Es muy importante que lo solicitéis pues porque al fin y al cabo es el que te sirve para hacer todas las cosas oficiales dentro de lo que el ámbito español. Creo que incluso positar, pedir un máster, etcétera, te piden ese certificado que estará en tramitarse. Y yo soy de compañeros que a lo mejor no lo pedían al momento porque decían ya veré qué quedado con mi vida y se les cerraba el plazo de algo que querían echar y no les daba, tener tiempo, no les daba tiempo a tener pues, ese certificado listo. Y bueno, y al mismo tiempo escribir. Si habéis estado en un departamento, pedir cartas de recomendación, guardarlas y empezar a escribir cartas de motivación, porque la van a pedir en los masters y en un montón de sitios. Y si podéis, al mismo tiempo, seguir formando. Por ejemplo, seguir formando, hace poco me lo saqué de hecho, el curso de protección y Experimentación Animal, que te permite pues, optar a un montón de puestos de trabajo que te lo, te lo piden. Ya sea, tener técnico en un departamento, o para hacer la tesis doctoral con animales, pues tiene que ser solo en biomedicina. Hay para anfibios, para peces, etc. Por lo tanto, si podéis sacar alguna es de una buena opción para abrir un montón de puertas, lo que es el tema de no solo profesional, sino también poder entrar en, en más creo que en algunos también te lo piden etcétera. Y otra cosa que también creo que me interesa, es un curso aquí en la Universidad de Sevilla, que es de orientación y capacitación para la investigación, sobre todo si os queréis dedicar dedicada a esto, y lo imparten profesores de la Facultad de Farmacia, creo que en septiembre, yo lo hice, y a mí la verdad que me, me guió y me aclaró un montón de dudas que yo tenía en mi momento, pues por desgracia, yo creo que estas cosas no nos lo cuentan durante la carrera. No sé que tú te metas en un departamento o algo, no te aclaran estas cosas y apenas están informados, no sé que tú también te pongas a buscar cosas que muchas veces no lo hacemos hasta el último año y es cuando estamos un poquito más perdidos y más agobiados. Y bueno, el inglés también es muy importante, pues lo piden para muchos másteres, creo que incluso con los másteres te piden B2, incluso C1, y muchas betas, incluso inclusive te piden el C1 de hecho y bueno, si tenéis la oportunidad de hacer estos cursos que son de la Universidad Menéndez de Pelayo, os permite durante una semana un curso de inglés en una universidad de aquí de la Menéndez de Pelayo de la que es por España. Así que no dejéis de preparar toda esa documentación que es necesaria para el después y sobre todo no dejéis de formarse porque al fin y al cabo siempre tenemos que estar destacando eh, la cantidad de currículum que llega a los grupos de investigación, empresas, etc. Y bueno, respecto a los de naturales, no me voy a meter mucho. El otro, día hablaron de, bueno, el otro día hablaron de las FPI y en el próximo seminario hablarán de las FPU, que son aquellas las que si te miran rigurosamente el expediente académico, y respecto a la FPI solo deciros que una vez que tengáis el máster y se dedicado a la investigación, estar pendiente de cuándo se resuelven los proyectos, porque los PDF que se suben a nivel público en la, la web del Ministerio, sale el título del proyecto, si tiene becario o no, y después lo más importante, quién es el IP, el investigador principal de ese proyecto, así que si veis que hay un tema que os gusta os ponéis en contacto con esa persona porque muchas veces no tienen a nadie y a través de esos contactos que hacen con ellos es como salgan al becario que se va a dejar trabajando con el proyecto que les han concedido. Y bueno, yo llevado un poquito más a mi campo, lo que es la parte más de biomedicina. Hay un montón de becas y esta es una zoología, seguro que hay un montón de fundaciones que dan becas para hacer el doctorado o contratos en zoología. Pero en lo que respecto a la neurociencia, hay becas predoctorales de una fundación, que es la Fundación Tatiana, que cada año oferta distintas becas para que los alumnos puedan realizar su tesis doctoral en este ámbito. Esta es la de la Fundación Cámara, que creo que salieron hace dos años, las últimas o incluso el año pasado, las de Agua Social de la Caixa, pero esa sí te pide un, un estudiante excelente, un nivel de inglés segundo, pero si lo tenéis para adelante, o si todavía queda quedan año de más, pero el año más todavía hay que echar sabéis que todavía podéis ir formando para conseguir poder a, a echar este tipo de becas. Y aunque no creáis que no, puedo, que no os la van a dar, echarlo porque no perdéis nada por intentarlo y quieran preparar la documentación para becas tan complejas, después las demás te parecen muchísimo más fácil y ya lo tienes todo preparado. Hay becas a nivel, además, que también te dan para realizar la en de ciencias y después hay unas becas que son parecidas a la FPI, que se llaman pecis que son asociadas a proyectos. Y se suelen dar sobre todo en centros de investigación biomédica como el IBIS, el INIBIC en Córdoba o el INIMA en Málaga. Y estos son que eh, a, bueno, a un grupo de investigación o a un IP le conceden un proyecto y cuando ya le han conseguido el proyecto, él puede solicitar un becario para que trabaje en esos experimentos. Así que siempre está pendiente, y aquí te tenéis tan cerquita al si veis que podéis hacer que si os gusta la Biomedicina, el Máster relacionado, pues, de, de Biomedicina, después hacer vuestro trabajo de Cine Máster en el IBI porque sepáis que hay muchos grupos que pueden pedir esas becas con las que después continuar en vuestra carrera de investigador. ¿Y dónde te pueden enterar de todo esto? Yo la verdad, a mí no me, lo, no me vino nadie y me dio los enlaces, yo me puse en internet, me puse a buscar, y poco a poco es como te vas enterando de cómo se mueven en este mundillo y hay un montón de foros muy buenos donde te explican todo y por ejemplo esta página web de la Universidad de Sevilla tiene un apartado que es predoctoral hay otro por ejemplo un apartado de predoctoral pero para pedir becas de estancia afuera y aquí te van apareciendo todas las becas que están abiertas en ese momento cuando tú te metes en la web y te ponen los requisitos incluso el enlace que te redirige a la web para enterarte de todas las información relacionadas con ella y bueno, si queréis dedicaros a algo específico, yo por ejemplo, cuando no sabía qué hacer, cogí mmm, células satélites relacionadas con pues, la regeneración muscular y demás, me puse a buscar grupos de investigación en toda España. De hecho, había gente que me contactaba y después me decía: Pues llama a este, porque sé que en Sevilla hay otras personas, y que eran moviéndote, es como te das a conocer y terminas enterándote a lo mejor de un puesto de trabajo que hay en una universidad que no tenías ni idea, así que si veis grupos que gustan y demás y les llama la atención, contactar con ellos, porque los emails están en la página web, incluso los teléfonos. Aunque okay, yo primero empezaría por el email y después a lo mejor ya empezaría un poquito más a meter presión y demás. Y bueno, ya no solo a nivel español, también a nivel europeo, pueden hacer la tesis fuera. Yo sé de compañeros míos que, por ejemplo, la han hecho en Escocia. Tengo otro compañero que creo que también lo mencionó Pablo, que está en Australia haciendo la tesis. Que la cosa es moverte, aunque muchas veces también están en, en el sitio adecuado. Pero si os movéis, a lo mejor dais con ese sitio y conseguís lo que realmente queréis. Y si te va afuera, este buscador es genial. Ahí están publicados todas las ofertas de doctorado a nivel, vamos, a nivel mundial. Hay, hay contratos de en Australia, en Zelanda en Estados Unidos, en un montón de sitios. Y si veis que alguno llama la atención, echa la solicitud. Y aparte, podéis pues, contactar, contactar con el IP y decirle: Oye, mira, estoy interesado, he rellenado la solicitud para que sepa que estáis bastante interesados y que os tengan en cuenta a la hora del proceso de selección. Y bueno. Si os queréis, si veis que no queréis que dedicar a la investigación, pero no realizando la tesis, hay otras oportunidades, ya sea como graduados o como técnicos. Hay un montón de páginas web donde se ofertan un montón de puestos de trabajo a nivel europeo y a nivel de, de otros continentes. Y después, por ejemplo, en España está este de aquí, que es el Ciber, donde se publican todas las ofertas de empleo a nivel de investigación, de todos los grupos de investigación aquí en España. Y no, puede, no perdéis nada por echarles un vistazo y e echar las solicitudes, porque a lo mejor no, no, no os contactan para ese empleo, pero si sí posteriormente, si tienen vuestros datos, que siempre se quedan con ellos, os pueden contactar. Y también está garantía juvenil, no sé si sabréis lo que era, la está muy de moda, es una plataforma en la que os dais de alta y os permite acceder a un montón de ofertas de trabajo, sobre todo de ofertas de trabajo relacionadas con fondos europeos que da la Unión Europea a las universidades para que contraten a los menores críos que de 30 años. Así que también estás pendiente de ello, porque ahí lo único que te piden es el grado. Lo único que sí, que el proceso de selección va por la nota del expediente. Y aquí, por ejemplo, es muy importante el expediente oficial que tenéis que sacar en la secretaría del edificio de la facultad. Y, bueno, cada universidad también tiene su web donde sacan todas las ofertas de empleo vinculadas a ella, todas las de investigación. Aquí también os he dejado otra donde aparecen todos los contratos de personal de investigación de la Universidad de Sevilla. Y bueno, aquí es con él hablo un poquito con el otro día. Precario, es una web genial, es un foro donde está un montón de técnicos, etcétera Donde puedes encontrar información de todas las convocatorias del ministerio, de otras becas, de fundaciones, etcétera Y quieran o no, pues si nos ayudamos entre todos, pues también podemos hacer que el proceso sea un poquito más rápido y demás. Y bueno, esto me gustaría mencionar, no sé si tenéis... Instagram o demás, pero hay un chico de Valencia, que creo que era que ha recopilado en un PDF público que está en Google, creo que se a entrar en PDF, si hay un enlace, donde aparece casi todo lo que yo he comentado, a lo mejor hay algo que se me ha escapado. Pero al fin y al cabo, este chaval habrá hecho lo mismo que yo. Buscar un montón de información y al final, lo importante es que lo sepáis todo Porque es que es verdad que estamos muy perdidos cuando acabamos la carrera. No sabemos exactamente qué hacer con nuestra vida y ya no, esto nos va a ayudar muchísimo porque habla de becas de contratos, de oposiciones, que también tenéis un montón de oposiciones a las que podéis, eh, podéis apuntaros para después realizar los y conseguir de funcionarios, etc. Y así que si sí podéis echarle un vistazo porque la verdad que está genial. Y creo que incluso hay un apartado de máster donde aparecen un montón de máster clasificados por categorías y está la verdad que es sorprendente. Y bueno, todo lo que he comentado anteriormente no se hace en una semana. Yo acabé el máster en verano de 2016 y a partir de septiembre pues me puse manos a la obra a buscar un poco, um, alguna oportunidad que me diera el poder empezar a trabajar de esto, no a vivir de esto, no hacerlo, que a fin y al cabo es muy triste, pero muchas veces la investigación española pues trabaja un poco a lo gratis. Y bueno, pues tuve varios meses, seguí yendo al laboratorio, haciendo experimentos, yo venía por las mañanas y por las tardes pues me busqué, me puse a particulares para poderle evitar la mañana lo que era el laboratorio pero también un poco, tenía un poco de estabilidad propia, no tenía que depender de mis padres porque aunque yo vivía aquí en Sevilla, pues quiero no, cada uno tiene pues, su pastillo y siempre te tienes que buscar algo y bueno, estuve estos meses trabajando, no paré de echar ofertas ni demás y ya fue en diciembre pues, perdona, en diciembre de 2017, cuando el IP del grupo contactó conmigo y me habló acerca de unos contratos que son de personal técnico de apoyo, donde dan dinero para contratar a una persona asociada a un proyecto, en este caso ya el proyecto lleva al departamento y el animalario que hay en el instituto. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Que estas convocatorias se abren y a lo mejor hasta un año después no tienen respuesta. Con esto quiero deciros que yo, durante todo este tiempo de aquí, en el que me, hasta que me dijeron en junio que estaba preseleccionada, no era definitivo. Yo no dejé de hacer entrevistas vía Skype por teléfono, de enviar mi currículum y mi carta de motivación y recomendación a un montón de grupos. Lo que pasa que a mí me tocó la mala suerte que en ese momento nadie tenía dinero para contratar a alguien, porque recuerdo que yo no tenía nota para muchas de las becas a las que se pueden mostrar y después que muchas becas a mí me cogieron ya con los seguimientos que eran cerrados. Y bueno, durante ese tiempo seguí mostrando interés y a lo mejor si no hubiese seguido mostrando interés por las mañanas del departamento no hubiesen contactado conmigo para. Decir, oye, pues mira, vamos a contar contigo para esta ayuda y vamos a intentarlo. Y bueno, después de todos estos meses de espera, yo recuerdo que yo no me moví, yo no esperaba que en mi casa sentada si que me llegara algo, pues ya eh, seguí trabajando y llevé mi trabajo que estaba realizando durante esos meses a otro congreso, en este caso en Alicante, donde lo que quisimos fue comprobar por otra técnica, en este caso ya habíamos visto lo de la neurotrofina por PCR, pues quisimos verlo por el y también obtuvimos servicios para esos marcadores. Por lo tanto, otra forma de personal de que lo sepa la comunidad científica es ir a otro congreso. Y bueno, como no seguí de moverme y demás, por fin llegó el momento en el que me dijeron que estaba seleccionada y que ya me podía incorporar, a, bueno, me podía incorporar, pero al departamento yo la verdad que nunca me había ido realmente. Y que ya me podía incorporar eh, oficialmente al departamento como personal técnico de apoyo y claro, no, yo seguí trabajando seguí llevando mi, los resultados porque estos resultados no se hacen en semanas se tardan meses en muchos casos y aquí lo que hicimos también fue ampliar los, los estudios del músculo estacular y del músculo de la pata y realizarlo también en otros músculos que sí se ven afectados por estas enfermedades que os comenté anteriormente y bueno, a, a, actualmente lo que hemos hecho es estudiar la presión de los receptores de esas neurotrofinas, porque lo que queremos ver es que a lo mejor las células expresan esa neurotrofina pero realmente no son ellas las que se benefician y por, lo, por ello lo que quisimos ver fue el estudio de los receptores de cada una de ellas y ver que las células expresan esos receptores incluso hemos tenido diferencias significativas de que en los estaculares donde hay mayor cantidad de esos receptores por lo tanto si tengo la neurotrofina y tengo el receptor me estoy beneficiando de las propiedades que me pueden dar eh, esas neurotrofinas y bueno, dentro de un grupo de investigación también colaboras con tus otros compañeros que están por aquí repartidos algunos de ellos, que no es solo tu línea de investigación, tienes que nutrirse de todos los compañeros que tienes en el trabajo, porque esos quieran después te de, abre un montón de puertas, aprendes otras técnicas, si alguno de ellos no sabe hacer algo, pues siempre busca ayuda a mí o yo al contrario, le buscan ayuda a ellos, porque al final así es como funciona un departamento. Tienes que crear una red con todos tus compañeros, colaborar con ellos, y que sepáis que no solo se colabora entre laboratorios, sino dentro de un mismo laboratorio hay distintas líneas muy parecidas entre ellas, pero diferentes, y a colaborar entre ellas, pues siempre te enriquece un montón. Y después de todo esto que hemos comentado, eh, os voy a hablar un poquito. Esta gráfica la un anterior doctorando del departamento, que ahora mismo está de acuerdo en Estados Unidos. Y bueno, él hizo lo mismo que yo, le preguntó a un compañeros que se dedicaba a la investigación, si realmente sabían qué era dedicarse a esto, si habían asumido información acerca de ello. Y como veis, la gran mayoría dijo que no. Y yo lo que espero es que después de esta charla y de todo lo que os he soltado aquí durante este rato, os haya servido y que después le podamos dar un poquito la vuelta a lo que es esta gran que digáis que, bueno, que ahora mismo estoy un poquito más informado del qué viene después, de qué opciones tengo y qué es lo que puedo hacer si me quiero dedicar a la investigación. Y bueno, que sepáis que. Es un camino difícil, mucha gente piensa que esto no es un trabajo. A mí, por ejemplo, me pasa en mi grupo de amigos, nadie piensa que lo mío es un trabajo. Tú lo que sigues es estudiando, tú no estás trabajando. Y que sepáis que la ciencia es un trabajo, que nunca diga que no, que... Es un trabajo complicado porque hay veces que trabajas 24 horas, 365 días al año, no tienes un horario establecido, pero que te permite tener tu vida social y tener toda la vida normal que tienes de tu de, de gente que trabaja. Pero que nadie diga que la familia no es un trabajo y bueno, detrás de esto hay un grupo muy grande muchos de ellos que al final se convierten en más que amigos, en tu familia porque es que no son muchas horas todos los días y al final los que realmente entiendes por lo que pasa durante todos estos años son ellos así que nada, que si queréis dedicaros a ellos, de verdad, buscarlo porque merece la pena y no va a venir solito tenéis que mover un poco y nada espero que os haya gustado El caso de ser ¿Alguien tiene otra duda? Sí, sí, puedes hacerles un problema. De hecho, yo creo que hasta junio yo definí mi trabajo de fin de, de grado junio y hasta agosto finales de julio no te expediente porque estaba pendiente de alguna cosillas que demás que lo pueden tener abierto, yo sé las miras que de hecho todavía no lo han cerrado, porque el verano insulta, o han encontrado trabajo y gracias al haberlo tenido lo abierto y no les ha beneficiado lo tener cerrado. ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí, sí. Sí, creo que está abierta ahora mismo la convocatoria. Sí, la universidad lo que hace es publicar un PDF donde aparecen, no sé, te voy a poner un número, 30 prácticas, 30 empresas de prácticas. Y ahora a esa, a esa puede acceder todo el mundo, pero tú lo que, que también puedes hacer es buscarte un laboratorio. Yo, por ejemplo, me busqué, yo no me pude ir porque yo me busqué un laboratorio en el que me dijeron que sí, pero que ellos querían alguien para ocho meses. Y la beca Ramos solo te cubre tres meses, el dinero no te llega exactamente en su momento, te llega después, creo que sí, una parte sí te la dan al principio, pero realmente te piden ocho meses y de hecho no te van a pagar, porque a mí me dijeron que no tienes dinero para pagarnos pues un poco viable Pero que tú te puedes buscar un laboratorio y comentarle, oye mira, se ha abierto el procedimiento, porque además becas Erasmus son conocidas en toda Europa, ellos saben de lo que estás hablando. Te buscas un laboratorio y le comentas, o un laboratorio una empresa, un, no sé, una, una reserva, lo que sea, y le comentas acerca de estas becas, le mandas el formulario, que creo que incluso está en inglés, no sé si me equivoco, y que ellos sepan acerca de lo, de lo que tienen que firmar la documentación y demás pero lo suyo siempre es buscarte algo a lo que no, que lo conozcas claro. tú solo que no tengas que enfrentarte a nadie más en el proceso de selección que empresa... Exacto, porque el papel si no me equivoco lo tienes que firmar tú y las dos universidades o la universidad de aquí y la empresa de allí vale. Eso es lo bueno, tú puedes crear nuevos acuerdos y tú eres la primera en ir porque... Sí, yo creo que eh, al final es más fácil conseguirlo así que de la otra forma no es imposible, pero bueno, siempre está el qué pasa. Sí, yo tengo dos preguntas, una es pregunta, que pensamiento que tiene que de tu futuro ahora, ¿vale? Oh, y la <ríe> otra <decoration Now>, no, <ríe> no, no, no, no es que <risa> De Desde 2018, como os he dicho, fui contratada con personal técnico en el laboratorio. Antes no vivía de ellos, Yo acabé, yo tuve un año y medio sin me estar contratada. Ya te digo, yo me busqué algo que me permitiera compaginar lo de estar por las mañanas, que no venía todas las mañanas, pero muchas sí ya terminaba hacer cosas y demás. Así que por la tarde lo que hice fue buscarme clases particulares. Hay gente que se dedica al 100% a esto sin cobrar, pero ya depende de de lo que tú quieras hacer exactamente, y la primera me la puedes recordar un poco. Claro, sí, que saben volverlo a porque tú ahora tienes tu contrato, pero después, es que ahí no te puedo responder, la verdad. Yo ahora mismo empezando con experimentos nuevos, con otra gente en el departamento, pero qué pasa después de sus tres años, no lo sé, y además, si habéis visto la noticia recientemente, el dinero de los proyectos está ahí un poco perdido, que no se sabe cuándo se va a conceder, y no es que yo no sepa de las respuestas, es que yo creo que los mismos IP de los grupos no saben responder qué va a pasar después de. hasta que no se consideran estos proyectos y demás. Te puedo decir que de aquí a verano los experimentos que tengo en mente, pero no sé qué pasará después de mi contrato, porque estamos hablando a muy largo plazo, porque es que un año y medio es, es bastante tiempo lo que me queda todavía, aunque seguro que se pasa un poco volando. Y bueno. Yo te digo que después de haber pasado por lo que pasa en no Genebra, no con los mismos contratos, sino con otros diferentes de la investigación se vive no te da para comprarte un pedazo de casa ni un pedazo de coche algunas veces puede ahorrar un poquito pero se vive, o sea, tienes un sueldo como el que puede tener cualquier persona y, y es verdad que hay veces que hay que trabajar 24 horas seguidas, pero también te da mucha, mucha libertad a la hora de decidir cuándo programas tu experimento pues mira, hay experimentos que son más largos y a lo mejor tienes que estar tres días muy pendiente del experimento, pero si es un jueves no vas a trabajar, dependiendo de en qué fase de tus estudios estés no pasa nada, y esa libertad no lo da mucho el trabajo. Es más que nada eso, que tú te pones tu... No que te pongas tu horario, que venimos todos todas las mañanas, pero a lo mejor un fin de semana has tenido que venir hasta tarde y el lunes pues entras un poco más tarde, pero eso significa que lo no que te tienes que ir más tarde después al lado del día. Pero que... A lo mejor estás trabajando, no sé, en una tienda que te toca abrir un domingo, pero no es el trabajo de tu sueños y te cuesta mucho trabajo y abrir la tienda. Y a mí a lo mejor aquí no me cuesta trabajo ni el domingo porque, que no te digo que no, que cuando vea que venimos pues me dedico que está aquí Pero al no, fin y al cabo, pues vas un poquito el más De hecho, no sé si me lo podéis resolver vosotros. Si eres alumno interno de un profesor, pero a la hora de, hacer, de hacerlo dentro de ese departamento, pero con otro profesor, Educación. La educación, ir a hablar con él, yo creo, quizás, es lo más correcto. Y decir, me enamorado de otro. <risa> no, no, yo, no, no, lo más más. no, Hacer un TCG puede ser un suficio si no es el tema que motiva. Y bueno, hacer una carrera, hacer un TCG o hacer cualquier cosa en vuestra vida. Entonces, cuando tenéis la opción de decidir, decidir, decidir vosotros mismos. A lo mejor luego te equivocas y dices, ah, a lo mejor lo otro pero en este momento que dudas, dices, tengo que tomar una decisión y yo creo que algo que te gusta lo vas a hacer con mucha más ilusión y ya que le tienes que dedicar tiempo es lo que dices, va que no, mejor en algo que te gusta. O sea que yo creo que no es una cuestión, o sea, en tu caso personal a lo mejor es una cuestión de decir, hablar con las dos personas, hablarlo claro y de decir, bueno, pues, quizá esto sería más motivante para mí. Es si que yo siempre me ha hecho totalmente enferma con un profesor y resulta que su profesor ya se ha hablado de que me para mí que viene que esto entonces yo ya no sé si va a poder hacerlo también. Y se instruye, hablarlo con tiempo también, porque se tiene que inventar una cosa y cuando antes lo hable muchísimo, bueno. Sobre todo yo creo que un ejemplo que no va a seguir es presentar presentar interés y ser pesado. Igual que decíamos con Pablo el otro no porque yo tampoco, pero ella no es pesada, pero que insistáis, que demostréis vuestro interés. Y cuando yo, a ver, os cuento un poco ya la parte que no ha contado Genova. Cuando Genova vino a hablar conmigo, en aquel año, yo tenía una persona haciendo un TCG experimental, yo era novata y yo siempre quería dar la oportunidad a todo el mundo de que pudiera hacer un TCG experimental. Y tenía una persona trabajando conmigo que no venía nunca, que le llamaba para hacer los experimentos y no aparecía, que me daba todo tipo de excusas. Entonces, claro, la gente que iba por encima mía me decía, no le des tantas oportunidades, no seas tan tonta, no seas, no seas tan buena, no le des otra segunda oportunidad. Claro, al final los profesores nos vamos maleando, desgraciadamente, pero no por nada, sino porque algunas veces algunos alumnos no nos dan las respuestas que nosotros queremos. Entonces, claro, cuando llego a Genova, pago el pato de lo que a mí me estaba pasando en ese momento. Y Génova fue con todo lo contrario y ha demostrado ser durante todos los cinco años que llevo trabajando con ella todo lo contrario. Entonces, claro, yo lo primero que hice dije, bueno, la voy a poner a prueba. O sea, si esta chica viene todo el verano, me demuestra que realmente tiene interés por lo que está haciendo. La pobre, en caso preguntó un hombre, pero pobre, mí, este no lo pasó. Pero es eso, vosotros montra, mostrar interés y echarle tiempo a mí me encantaría en serio me encantaría tener un sueldo y creo que todos los todos los grupos les encantaría tener dinero para poder pagar a toda la gente que está haciendo el trabajo de investigación porque al final yo lo digo que es mi tiempo, no va a meterse sé en mis durante cinco años ha sido la que ha he hecho todos los experimentos pero yo no tengo dinero igual que ahora mismo no hay becas no hay dinero para los investigadores y trabajamos en los laboratorios en unas condiciones que no son las adecuadas lo es verdad que si, que si esto remonta el día de mañana la investigación dará dinero. No parece rico, pero sí para, para poder trabajar y no, menos. y no es solo eso, a veces no tienes dinero para contratar a alguien o tienes dinero para contratarle, no para comprar cosas y seguir no, a, a, no, a alguien no. O contratas personal o contratas o, o compras cosas para hacer la, lo, la investigación. Sí, y alguna cosa, o sea, nosotros por ejemplo llevamos un año donde tenemos el grifo cerrado, no podemos comprar nada, tenemos que subsistir por lo que hay. Pero bueno, no todo son malas noticias, esto va a cambiar, no, no sé cuándo, pero va a cambiar Vaya, y van a empezar no, a, si a, tener... a mejorar. Pero y sobre todo yo lo que quiero es que ¿eh? me da un poco de agobio porque creo que pensáis que estas charlas están destinadas solamente a la gente que quiere hacer investigación. Y no es así, yo creo que están enfocadas a que os busquéis la vida para intentar hacer lo que os gusta, tanto si es investigación como si es trabajar. Eh, de cualquier tipo de, de profesión que esté relacionada con la biología. ¿Vale? Si estáis aquí, yo creo que la mayoría de vosotros queréis trabajar en algo que tenga que ver con la biología. Entonces, buscar trabajo es exactamente igual que buscar un máster. Es ponerse, sentarse delante de un ordenador y ver las opciones que hay, cuáles son las posibilidades que tenemos, escribirle a jefes de empresas y ser pesado Y decir, bueno, tengo interés, quiero formarme, quiero... Y hacer prácticas gratuitas creo que todos vais a tener que pasar por ahí si queréis demostrar interés en una empresa. Entonces no es solamente enfocado a la investigación, sino es enfocado a vuestro futuro en general. ¿Preguntas? Venga a preguntar algo, por favor. Os he puesto el, el epílogo, la foto del epílogo de ese PDF, porque me parece una buena representación de lo que está pasando hoy día en la sociedad. Muchas veces a lo mejor los profesores no llegamos o no somos cercanos a la hora de intentar enseñar cosas y ese chico creo que estaba un poco cabreado con, alguno, cabreado con alguno de los profesores y decía que, bueno, que estaban enfocando la investigación solo a gente que tenía notas y que parecía algún camino inaccesible para mucha gente. Entonces, bueno, de el, la guía esa de bien aprender, la tenéis todos disponible en enseñanza virtual si estáis interesados y darle las gracias a Génova una vez más por haber, por haber querido daros este seminario si no tenéis nada más que preguntarle nada pues bueno, pues gracias